Voy a finalizar con este ejercicio. Tenemos un valor de tensión de línea y la secuencia de fases y nos piden las corrientes. Para ese valor de tensión de línea, los valores de tensión de fase son los que muestro en la diapositiva. Recuerda que la tensión B sub AB es la resta entre B sub A menos B sub B. Y eso nos da 208 con ángulo de 0, menos 120 y 120 para A, B y C respectivamente. Las corrientes resultan de aplicar la ley de Ohm resultando en 1.2 con ángulo de menos 90, menos 270 y 30 para A, B y C respectivamente. Para el caso de la secuencia negativa son los mismos cálculos, solo que hay que tener en cuenta que los ángulos de B sub B y B sub C se invierten. Tenemos como resultado entonces 208 con ángulo de 0, 120 y menos 120 para A, B y C respectivamente. Las corrientes a su vez nos dan un valor de 1.2 con ángulo de menos 30, 90 y menos 150, grados para A, B y C respectivamente. Estas son las referencias que usé para preparar esta presentación. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.